The family of 16-year-old migrant Carlos Hernandez Vasquez is demanding answers about how the teen died this week in U.S. Border Patrol custody after being diagnosed with the flu. This is the boy's mother, Alberto Vasquez, speaking from Guatemala. Y no hay información, saber por qué se murió. Esto es lo que quiero saber yo también. Y entonces. Pues, y lo que, yo, lo que yo peleo, pues, que, que me lo mandan el cuerpo lo muy pronto posible, porque para qué lo quieren, lo tienen ahí con ellos, para qué lo quieren, ¿sí? Porque no pusieron atención en él. At least six migrant children have died over the last eight months after they were arrested crossing into the U.S. from Mexico. Before last year, no child died in immigration custody in over a decade.